Atacó y la espalda lo golpeó, señor. lo acaba de golpear, ¿eh? lo acaba de golpear, hay testigo y lo acaba de golpear este señor. Sí, lo agarró el cuello y lo golpeó, señor, en el medio de la calle. Usted estaba ahí enfrente, vino corriendo a atacarlo. Pero sí estábamos acá, casi me agarra a mí. Fabio, ¿dónde no está? ¿dónde no está, no está? Fabio, ¿acela la Mira, bueno, anda a la mural, vamos.